Él me debía ese dinero, tuve que la fecha está de, desde junio, que él me debe ese dinero y todos los días me está poniendo fecha para pagármelo. Entonces, yo le dije el sábado nos juntamos, le dije, mira viejo, tú sabes que tú yo, si tú me, me coges prestado y me cumples a mí, siempre va a tener. Porque en realidad el que cumple siempre tiene su cuenta abierta. Y me medio que me va a resolver el martes, ayer. Cuando yo fui a cobrarle ayer y me dijo, no, yo no tengo dinero para ti. Entonces, sí lo hice. Agarré, como yo le dije que estábamos colmado, yo le dije, mira, sal para acá, ven, lo agarré por el pantalón, sal para acá, y ahí tenía un dinero. Y logré sacarle 2.350 pesos. Y dijo que eran 5.000 mil que yo lo hubiese sacado. Yo le dije, no, mira, estaba lo enseñando. Y se perdió el dinero, porque cuando él me, me fue arriba y sacó el cuchillo, que me, yo le di con una botella, sí, yo le di con una botella. Entonces, él me agredió, me fue, me, me fue a apuñalar y yo caí encima de una pasola porque están diciendo que yo me hice eso con el pie de la pasola. Y yo creo que un pie de una pasola no va a, estar, a entrar tan profundo como entró con el peligro del colon. ¿Una puñalada que él tenía? Una apuñalada, de pero gracias a Dios, no estamos mejorando poco a poco. Yo lo que espero es que se haga justicia. Y ya mi dinero yo lo dejo perdido, no hay problema. Porque yo no voy a echar mi familia a pique por 5 mil pesos. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú haces, hermano? ¿A qué tú te dedicas? Yo tengo una fabriquita de productos químicos. Fabricar mi producto. Yo me mi dinero dignamente. Tú sabes que yo... No me gano el dinero como hay mucho que se lo. Que esperan que tú cobres para acecharte y comerte. ¿Tú lamentas que esto haya sucedido? Sí, lamento, porque en realidad yo éramos amigos. Porque éramos amigos y negocio. Sí, sí, ¿Te quedó mal digamos. Sí, me quedó mal, porque no me pagó. Y lo que me pagar con una puñalada.